La palabra. Una palabra es la manifestación de una idea o concepto a través de la unión de un conjunto de sonidos si es hablada o de símbolos y caracteres si es escrita. En el comienzo de todas las cosas, esta facultad de manifestar algo desde el interior hacia el exterior, solo reposaba en Dios Padre, quien precisamente creó el cielo y la tierra a través de su palabra. Manifestando o diciendo cada vez lo que se determinaba hacer Cuando Dios creó al hombre Este se relacionó con su creador escuchando su voz, su palabra Y siguiéndola, es decir, obedeciéndola Así fue hasta que escuchó otra voz La de Satanás Que le sembró duda y desconfianza en su corazón hacia su creador a raíz de la malicia, el pecado que había entrado en el ser humano por haber escuchado la voz de Satanás y seguirla, el corazón del hombre iba perdiendo sensibilidad a la voz de Dios. Pero Dios nunca dejó de hablarle al hombre. Le ha manifestado lo que hay en su corazón a través de su palabra. Fue así como siempre encontró entre la humanidad quien pudiera escuchar su voz. Estas personas que oían a Dios fueron conocidas como profetas de Dios y lo que ellos manifestaban de parte de Dios se conoció como palabra de Dios. En el ser humano, por su naturaleza de creación a imagen y semejanza de su Creador, siempre ha existido la necesidad y el anhelo de relacionarse con su Creador, poder saber su voluntad para conocerlo y complacerlo. Es por esto que siempre se ha interesado por registrar lo que hablan de parte de Dios, y ha intentado de alguna manera recopilar lo que se ha dicho proviene de parte de Dios. Con este propósito ha sido como a lo largo de la historia se han publicado muchos libros santos en las diferentes doctrinas y religiones. Dentro del contexto de Despertando por la Luz y del entorno cristiano, que es el entorno dentro del cual se desarrolla este proyecto evangelístico, cuando se dice la palabra, se hace referencia a la Santa Biblia, colección de libros que Dios, como soberano y todopoderoso, ha permitido que se recopile y se publique, como lo que Él ha manifestado a la humanidad para ser tenido en cuenta como testimonio de su amor o relación con el hombre. Historia, ...o crónicas de lo que el hombre ha vivido en esa relación. Manual de instrucciones para vivir alineados con la voluntad del Creador. Registro de promesas y pactos que Dios ha realizado con el hombre. Como a los que oían la voz de Dios se les llamó profeta, a la palabra de Dios se le conoció como profecía, ya que ella manifiesta la voluntad de Dios es decir, sus pensamientos, sus sentimientos y sus determinaciones. La capacidad de oír, es decir, entender la palabra de Dios, así como en la antigüedad, continúa teniendo una relación directa con el estado del corazón de la persona que pretende escucharla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz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 Dios aún continúa hablando. Dado su carácter inmutable, es decir, que no cambia, el Padre usa la palabra y el espíritu en ella para tener una comunicación directa con la persona que la está leyendo. En la palabra se encuentran las respuestas a los interrogantes que con respecto a ella misma nos podamos plantear. La, es decir, la palabra nos genera preguntas y ella misma nos las responde. ¿Pero cómo? La verdad no es tan sencillo Es probable que podamos aprender una técnica para escudriñar los misterios o verdades que hay en ella. Pero siendo la palabra viva, significa que tiene espíritu. Y si el espíritu de la palabra no lo desea, sus verdades ocultas se cierran al entendimiento de la persona que la lee. Sin embargo, como el propósito de despertando por la luz es precisamente conducir a las personas a poder escuchar la voz de Dios a través de la palabra, te invito a que continúes con nosotros en este proyecto y nos compartas tus inquietudes y tus expectativas en esta nueva meta de sensibilizarnos a la voz de Dios. Por lo pronto, te gustaría conocer acerca ¿Del Espíritu de la Palabra? Coméntanos qué te ha parecido este tema. Compártenos lo que nos desees complementar. Déjanos tus preguntas y no está de más recomendarte que todo lo que hagas, hazlo con amor y respeto. Con la voluntad de Dios, nos encontramos en otra oportunidad para continuar develando verdades.